Vale, perfecto. Vale, lo que decía, eh, el objetivo de esta presentación es explicar el módulo de, de diseño de moldes Moldwizard y bueno, y empezaba diciendo que qué es Moldwizard en sí, ¿no? Bueno, Moldwizard eh, es, un, es un módulo de diseño de moldes de inyección plástica incorporado en el software de Siemens NX de diseño paramétrico de sólidos y superficies, bueno, entre otras cosas, ¿vale? Ok. Eh, este módulo engloba una serie de herramientas que facilita el diseño, tanto el diseño en sí de, del molde, como, la, como la, la gestión de las piezas o, o, o componentes incorporados en el, en el, ensamble, el ensamble molde. ¿Vale? Okay. Eh, objetivos del, del módulo de MoldWizard. Como hemos dicho, facilitar la labor del diseñador en el diseño del molde. Eso sería el primero. El segundo, poner a, a disponibilidad de, del cliente o del diseñador una amplia librería configurada paramétricamente, tanto de placas como de elementos estándar que se utilizan en la configuración de un molde de inyección plástica. Vale, eh, Se me ha olvidado decir, estamos hablando de, de moldes de inyección plástica. No obstante, podríamos utilizarlo también para, para moldes de inyección metálica, aunque perderíamos... Lo que es la biblioteca sí está, está dirigida un poco a, a componentes de, de inyección plástica. ¿vale? Okay. Un tercer punto sería minimizar tipos de diseño. ¿vale? Eh, con esto quiero decir también que pequeños cambios que se puedan hacer en el, en el diseño del molde al estar paramétricamente diseñado... Eh, afectaría en sí al, al molde global y se, y se actualizaría automáticamente, ¿vale? Y como último punto es adaptar la forma de trabajo del diseñador a, o del diseño en sí del molde al, al diseñador en sí, al proyectista, ¿vale? Mediante plantillas personalizadas, pers eh, bibliotecas personalizadas, etcétera, ¿vale? Ok, continúa. Eh... Si echamos una vista general a, a lo que es el, el módulo en sí de MoldWizard, bueno, veremos que está compuesto de distintos, de distintos grupos de comandos. ¿vale? Por un lado tenemos un grupo de, de validación de, de pieza. ¿vale? Okay. Eh, por un lado tenemos un grupo de validación de pieza. En, estos, en este grupo tenemos una serie de comandos donde, nos, donde nos, nos dirá, nos informará de la, de la propia calidad de la pieza en sí para ser fabricada mediante un molde de inyección, ¿vale? Si existen contrasalidas, eh, si el grosor de la pieza es, es el adecuado para que no haya ningún tipo de rechupe, ¿vale? Si, si también si la calidad del CAD del sólido en sí es, es, es correcta para, para el diseño de, de calidad de un, de un molde ¿no? mediante, mediante el programa. Okay. También tiene un pequeño simulador de llenado. Okay. Lo veremos luego más detenidamente todo esto. ¿Vale? Tenemos un segundo grupo de, que le llamamos el grupo principal, vale, porque pone a nuestra disposición una, eh, una serie de, de comandos ¿okay? eh, o herramientas así como bibliotecas, eh, listas de materiales para la elaboración de, de, del proyecto, de todo el proyecto de, de, de moldes y tanto de diseño como, como, de, como de gestión de, de, de componentes. ¿vale? Okay. En un tercer grupo tendríamos las herramientas de separación. Eh, son herramientas que nos ayudan a realizar el proceso de la creación de las superficies de partición, digamos, en X... Utiliza la, la manera, sé que existen muchas maneras de crear de crear las figuras de, de un molde, pero nx lo que utiliza es la manera de crearnos tanto la superficie de, de, de partición del lado fijo como la del lado móvil, y luego esta superficie las utiliza para recortar los sólidos que luego para recortar sólidos que posteriormente pasarán a ser insertos, eh, pastillas, eh, las propias placas eh, mecanizadas, etcétera, ¿vale? Ok, pues estas herramientas lo que nos, nos ayudan es automatizar un poco el, el, el tema de la creación de estas, de estas superficies de partición para luego poder recortar el, el tocho en sí, ¿vale? Eh, tendríamos otro, otro grupo que se llama el, el, el grupo de, de, las, de herramientas de, de la refrigeración, ¿Vale? Engloba comandos para el diseño de la refrigeración del molde, así como la, comandos de gestión de componentes estándar de, de refrigeración. ¿Vale? Por otro lado, tendríamos ya el grupo de herramientas de molde, que son puramente herramientas de diseño, herramientas CAD, ¿vale? pero orientadas al diseño del molde, ¿vale? para facilitar el, el diseño. Y por último, tendríamos el último grupo de, de validación, validación dinámica. Es decir, son comandos que simulan el funcionamiento del, del molde obteniendo una validación o no de, de dicho proyecto. Vale. Luego, luego os haré una pequeña demostración para que, lo, para que veáis todas estas cosas. ¿vale? Ok. Continúo. Bueno, eh, la primera pregunta que nos, que nos hacemos como proyectistas de moldes es, es si la pieza que nos da el cliente es, es un sólido trabajable o no. Si la calidad del cac es suficientemente buena como para, como para trabajar con ella. ¿vale? Eh, para ello, en el, el módulo dispone de una serie de comandos que, que nos aseguran que el sólido es trabajable, que no vamos a tener problemas de consistencia. ¿vale? Por otro lado, eh, otra cosa muy importante a la hora de, antes de empezar a, a realizar un proyecto, es saber si la pieza en sí es... Es, es, se puede se puede fabricar mediante un molde. O sea, si realmente tiene las contrasalidas adecuadas dadas, ¿vale? si tiene los desmoldeos suficientes, eh, si, si existen caras que pertenecen a, a, a dos regiones y hay que dividirlas para, para la correcta para la correcta para el correcto diseño del molde. ¿vale? Moldwizard analiza todas estas todas estas cosas para asegurarnos de que, de que la pieza. Es fabricable. Y si no es para asegurarnos, aunque sea, es para, para advertirnos de que existen unas ciertas de contrasalidas que vamos a tener que meter algún, algún, algunos mecanismos para, para, para el diseño, ¿vale? Ok. Eh, dentro de este de estos comandos en sí, podemos. Podemos atinar un poco más y podemos dar ejemplos de detalles de, de cara, si exactamente esa cara, qué área, qué área dispone, qué desmoldeo dispone, si existen aristas vivas dentro de, dentro de, de la pieza que, que luego pueden, pueden dificultar el mecanizado del, del molde, etc. ¿vale? Eh, por otro lado también, antes lo decía, teníamos un comando que lo que hace es analizar el grosor de la pieza para evitar posibles fallos de fallos de superficiales de la pieza como pueden ser los rechupes, ¿vale? Eh, nos permite visualizar mediante rango de colores el grosor de la pieza utilizando métodos de, de bolas rodantes o de, o de vectores eh, perpendiculares también. Eh, y de esta manera, cara por cara también podríamos ir, ir viendo un poco el, el grosor, el grosor y, y aquellas zonas críticas donde, donde igual tenemos que realizar algún otro, algún que... Alguna que otra modificación en, en la pieza para, para, que, para que sea correcto, o bueno, o, o alguna de que otra modificación en el molde o, o la inyectación o, o lo que sea, ¿vale? Ok. Eh, y por último, dentro de este grupo tendríamos un, un comando o un par de comandos que lo que hacen es simular el llenado de, de, de la pieza en el molde, ¿vale? Es, un, es, es una simulación muy básica donde solo nos permite meter una, un punto de inyección. Ya veremos si queremos un poco más de... Si queremos más herramientas más potentes de simulación, están también en otro módulo incorporado en NX. Luego os pegaré unas pizarradas de, de él. ¿vale? Pero este lo que nos hace es simplemente de una forma visual ver un poco cómo llena la pieza y de esta manera el proyectista puede intuir un poco pues donde, donde va a ser igual la última zona en llenar de la pieza, para prever igual atrapamientos de aire, prever eh, eh, líneas de soldadura, etcétera. ¿Vale? Ok. Eh, vamos, una vez que tenemos la pieza, es fabricable. Vale, inicializaremos un proyecto. ¿Vale? A la hora de iniciar el proyecto, Morwizal dispone de una serie de plantillas de estructura de ensamble predefinidas y parametrizadas de tal manera que cualquier modificación, tanto del diseño del molde como de la pieza, como de la pieza actualiza el proyecto entero en sí. ¿vale? Eh, se pueden crear tantas plantillas como se deseen introduciendo geometrías en las propias plantillas o como un árbol de componentes solamente un árbol de ensamble, de tal manera que yo ya tengo el árbol de ensamble precreado eh, dependiendo del tipo de molde que haga. Y eso, y eso que vamos a, a adelantando, o bien con, por un esqueleto o, o, con, o con placas ya incorporadas eh, dependiendo del tipo de molde que hagamos. Ok, perfecto. Eh, un apartado muy potente de lo, del, del módulo en sí. Tenemos eh, bibliotecas completamente parametrizadas de los componentes de componentes comerciales de las marcas comerciales más importantes del mercado, ¿vale? Como pueden ser DME, DMS, Futaba, Hasco, LKM, Mesburger, Reburdin, Strack, etcétera, ¿Vale? Todas estas piezas están parametrizadas y, y enlazadas mediante archivos Excel de tal manera que, que en cualquier momento son reeditables. Si en un momento dado queremos cambiar el diámetro de un expulsor, no tendremos más que... Darle al expulsor, darle un desplegable y decirle, oye, el diámetro no era de 8, era de 10 y automáticamente eh, la cajera se actualizaría, se actualizaría todo, ¿vale? Todo estaría parametrizado gracias a, estas, a, estas, a estos elementos, estos componentes, estos PRTs parametrizados, ¿vale? Ok, eh, vale, eh, vale tenemos eh, tanto tanto elementos de todo tipo de elementos de, de, de componentes de molde tanto de placas también vale que aquí estamos viendo las placas vale placas también de las de las marcas más importantes del del mercado ok no obstante las placas también lo que podemos hacer es realmente si nosotros no tiramos de, de un comercial de placas de molde, lo que podemos tener nosotros es una biblioteca propia de placas universales. O sea, universales me refiero a placas que yo en este momento las fabrico, ¿vale? De tal manera que partiendo de, de una plantilla yo puedo ir moldeando un poco lo que va a ser mi placa en sí o mi molde en sí, ¿vale? Ok. Eh, otra manera también de, de realizar el, el tema de... De las plantillas de, de elementos normalizados es incorporarlos ya directamente dentro de, de, de la plantilla del ensamble, ¿vale? Eh, mediante eh, gobernando sus dimensiones mediante expresiones, ¿vale? Que es lo que estáis viendo aquí. Yo puedo tener ya directamente distintas plantillas dependiendo del tipo de molde que haga y mediante expresiones comando las dimensiones de ¿Vale? Esto sería otro método ¿no? para, poder, para poder tirar de, de, de geometría hecha ya como plantilla y a partir de ahí crearme mi, mi molde. ¿Vale? Lo que decía antes, eh, biblioteca de piezas estándar como pueden ser anillos centradores, bebederos, centradas, centradas de material, expulsores, tornillería, muelles, guías, casquillos, centradores, ¿vale? Y, y todo esto, lo bueno es que, eh, lo tenemos parametrizado mediante los archivos Excel, de tal manera que nosotros también podemos modificar esa parametrización, crear biblioteca nuestra propia ¿vale? y modificar lo que está hecho o crear o crear luego de, de cero. ¿vale? Okay. Eh, también disponemos de, de dentro de la biblioteca de, de, de, de correderas y expulsores inclinados comerciales, aunque también podríamos disponer de correderas universales para nosotros poder, partiendo de una plantilla, poder, poder, poder diseñar nuestras correderas, ¿vale? Nuestras correderas parametrizadas, ¿ok? Aquí vemos eh, las, las correderas dentro de, dentro de lo que es el, el proyecto en sí, ¿vale? Y... Y también tendríamos un asistente para la creación de los canales de inyección, ¿vale? Para los, los canales de, de, de inyección, los canales fríos, ¿vale? Ok. Eh, tanto biblioteca de canales en sí, ¿vale? Como pueden ser canales de sección circular, cuadrada, eh, parabólica, en U, como también de las propias entradas en sí, entradas en cuernos, submarinas, en abanico... ¿Vale? Todos estos CADs ya los tenemos prediseñados y parametrizados para incorporarlos, meterle las medidas y directamente que nos los incorpore al, al proyecto en sí. ¿Vale? Okay. Continúo. Eh, incorporación y tratamiento de los expulsores. Este es otro tema importante en, en Mold ¿vale? porque agiliza mucho el, el diseño. Eh, Mold Wizard dispone de distintos tipos de expulsores, ya sean laminares, tubulares, cuadrados, etcétera, de las principales marcas comerciales, ¿vale? Se incorporan al diseño de forma automática o semiautomática. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le doy la, la posición XY, digamos, y él automáticamente ya, puesto que parte de un molde parametrizado, con una serie de etiquetas o atribu atributos dados, sabe dónde colocarlo en Z, sabe que lo tiene que colocar... En, el, en uno de los casos más, más frecuentes, en la placa de, en la placa de, de expulsión. ¿vale? Entonces, automáticamente te lo llevaría a la placa de expulsor. Y no solo eso, sino que como Mold Wizard también sabe cuál es la superficie de partición de en sí de, del molde, nos crearía, nos crearía lo que es la el recorte de, del expulsor. ¿vale? gestionando un poco lo que son el, la, los componentes de los expulsores. Es decir, yo meto 10 expulsores eh, de largura 200 y métrica 10, a la hora de recortarse, esos 10 expulsores, ya cada uno de esos expulsores es distinto a los demás porque se supone que el, el sitio donde está en la partición es distinto. vale, Entonces, él se encarga también en convertirlos en único, de darle su nombre a cada uno... vale. Un poco, gestiona un poco todo el tema de los expulsores y agiliza bastante el tema, ¿vale? Ok, eh, el tema de la creación de cajeras en el, en el proyecto, ¿vale? Wizard eh, utiliza la filosofía de, de, de componente falso y verdadero. Supongo que algunos os suena, a algunos os suena esto, este tema de falso, de componente falso, pero bueno, os lo, os lo explico. ¿vale? Cada componente de la biblioteca dispone de dos sólidos. Un sólido es el verdadero, si ponemos el ejemplo del tornillo, pues digamos que el tornillo en sí sería el componente verdadero. De todas formas, ese, ese tornillo en sí, ese PRT, ese archivo, ese componente, tendría otro, otro sólido que digamos que sería el falso. Que digamos que sería el negativo de la cajera donde se va a incorporar ese tornillo. Eso con el caso del tornillo, ¿eh? esto lo podríamos derivar a cualquier elemento comercial, ¿vale? De tal manera que yo al incorporar ese tornillo eh, NX detecta automáticamente la inter... que existe una interferencia entre un cuerpo falso y un cuerpo verdadero, que puede ser igual si incorporo el tornillo en la placa, entre la placa y el tornillo, y automáticamente sustrae lo que es el falso de tornillo a la placa en sí, de tal manera que ya tengo la cajera hecha en el tornillo. Todo esto mediante enlaces entre piezas. Vale, si yo muevo tornillo, lógicamente la cajera también se moverá con el tornillo. Ok, vale. Eh, otro tema, la gestión de los componentes en sí mediante listas de materiales. Vale. Eh, Mold crea una lista de materiales de los componentes utilizados en el proyecto basándose en atributos también, ¿vale? Cada componente de biblioteca eh, lleva una serie de atributos, cada componente de biblioteca o cada componente que, que realice yo de cero también, ¿eh? le, le introduzco estos atributos para bien rellenar eh, una serie de, de plantillas de dibujo 2D o en este caso para realmente... Eh, tener la información suficiente para crear una, una plantilla de, o una lista de materiales ¿vale? esta lista de materiales nos permite filtrar por componentes por distribuidor por fabricante, por material por medidas ¿vale? por cantidad ¿vale? y es completamente personalizable y, y, y lo bueno que tiene también es que automáticamente es exportable a Excel sin tener que pasar por ningún tipo de, de archivo TXT ni nada ¿vale? Sí que mantiene esa relación entre Excel de tal manera que tendríamos ese listado de materiales directamente en un Excel ¿vale? ok más cosas gestor de visualización bueno eh, un tema del, del diseño del, del molde a la hora de diseñar el molde es crearnos nuestro, nuestro propio árbol de, de ensamble, ¿vale? Normalmente la gente, ¿qué es lo que hace? Pues hace un subensamble de parte móvil, parte fija, ¿vale? Y dentro de esos subensambles, pues ya cada uno actuáis de una manera distinta, ¿vale? Eh, Esto que es lo que hace este gestor de visualizaciones, independientemente de cómo hayamos hecho nuestro árbol de ensamblaje, fin y al cabo nosotros, gracias a este, a este gestor de visualización, que luego os lo enseñaré, Vale, podemos visualizar eh, los distintos componentes del molde de una manera ágil, ¿vale? sin tener que ir al árbol de ensamble, sino que lo que tenemos es un árbol de componentes. Ya veis que yo puedo filtrar por parte fija, parte móvil, quiero ver solamente la refrigeración, quiero ver solamente las guías, solo, los tornillerí, solo la tornillería, las correderas. Da igual dónde haya colocado yo el, esos componentes en el ensamble. ¿Vale? En el ensamble del proyecto, el ensamble CAD. Que gracias a este filtro, por atributos, lo podré visualizar de una manera ágil y rápida. ¿Vale? Por otro lado, también, también tenemos el gestor de procesos. Eh, Mold Wizard, eh, para ahora, a la hora de, de realizar el molde, identifica una serie de procesos que el diseñador tiene que ir realizando. Como puede ser eh, aplicarle una contracción al proyecto, eh, realiza la superficie, los, los, las correderas, ¿vale? Pues todos estos procesos, eh, NX los va los va chequeando, como quien dice. De tal manera que nosotros, gracias a este árbol de procesos, también podemos irnos directamente a ese proceso clicando en el árbol, ¿vale? Sin tener que, eh, digamos, entre comillas, viajar en el tiempo dentro de cada componente y buscar en la operación que se ha hecho en ese momento, ¿Vale? Ok, vale, acabamos un poco, eh, hemos acabado con lo que son las, las herramientas de, de principales, ahora pasamos a un tercer grupo que serían las herramientas de separación, ¿vale? Ok, eh, las herramientas de separación nos asisten a la hora de crear las superficies de partición de molde y automatiza la creación de la cavidad y el pulsón, ¿vale? Del, del, de la figura del lado móvil y la figura de lado fijo, ¿vale? Eh, para ello tiene distintos, distintos comandos. Uno de ellos es verificar y definir, y definir las regiones, ¿vale? Detecta automáticamente las regiones correspondientes a la parte fija y a la parte móvil, ¿vale? Y nos permite crear nuevas regiones que formen parte de alguna otra contrasalida, que posteriormente formarán la lámina, digamos, para recortar una corredera, por ejemplo, ¿Vale? Ok. Eh, Estas regiones de cara que identifica eh, NX o More Wizard, lo que hace es extraerlas automáticamente del sólido y, y lo que nos va creando son grupos de láminas que posteriormente coserá para, para crearnos toda la superficie de partición. ¿Vale? Vale. Eh, también tiene otro comando para, para identificar bucles bucles de... De, de aristas cerrados que son bucles de aristas cerrados digamos que vosotros si os imagináis la pieza serían todas todos aquellos agujeros o, o perforaciones en la pieza en sí vale digamos que son eh, bucles donde la donde la parte fija del molde y la parte móvil va a haber contacto de molde de pieza con pieza vale de metal con metal ok Entonces esas superficies hay que crearlas vale y este, este asistente lo que nos ayuda es a crear toda esa superficie. Esto adelanta mucho tiempo y agiliza, agiliza el, el diseño en, en, en piezas que puedan tener muchísimos agujeros, como puede ser una rejilla o un, o un altavoz. ¿vale? Igual podemos disponer hasta de 500 agujeros, pues esto nos lo agiliza y nos lo hace nos lo hace automáticamente y funciona bastante bien, ¿vale? Funciona muy bien, de hecho. ¿Ok? Y, por otro lado, tendríamos también un asistente que lo que nos hace, nos ayuda es a generar la superficie de partición, digamos, que envuelve o rodea a la pieza en sí. ¿Vale? Donde también existirá una, un contacto de, de parte fija, parte móvil. ¿Vale? Ok. Eh, para, para generar todas estas superficies y de, de parches, de superficies de partición de regiones de cavidad, regiones de núcleo. En X lo que nos ofrece es un, un árbol de procesos dedicado solamente a la partición. ¿vale? De tal manera que nosotros podemos, podemos ver de una forma ágil pues, eh, la, las superficies que se han generado para luego coser el, el, la superficie del lado fijo, la del lado móvil, de una manera rápida y ágil. ¿vale? Okay. Eh, también... Tenemos un asistente que nos permite definar, definir la pieza de trabajo. La pieza de trabajo, eh, digamos que sería el, el tocho que envuelve la, la pieza, ¿vale? Que luego en X lo que hará es recortar ese tocho para, para conformar lo que es la cavidad y el núcleo, ¿vale? Y, y bueno, luego esa cavidad ese núcleo pueden ser nuestros propios insertos o pastillas del molde o directamente lo fusionaremos a las placas como nosotros creamos eso a, a cuenta del diseñador. ¿Vale? Pero lo que nos hace es, nos, nos ayuda un poco a crear la, la pieza de trabajo, el, el tocho en sí, ¿vale? Dando márgenes de distancia, eh, eh, directamente desde el centro del, del tocho de distancia, que es las dimensiones que queremos del, del bloque, etc. ¿Vale? Ok, y por último, el último comando de este, de este, de este grupo sería el que, el que cose todas las, las superficies y recorta tanto la cavidad como el núcleo. ¿Vale? De tal manera que ya disponemos de dos sólidos con la figura de la pieza, tanto del lado móvil como del lado fijo. ¿Ok? Vale. Voy a mirar a ver si, si tengo alguna pregunta vuestra por aquí. No, parece que todo va bien. Ok. Eh, siguiente grupo de, de herramientas. Serían las herramientas de refrigeración. ¿Vale? Vale. Disponemos de distintos comandos agrupados en este grupo para el diseño de la refrigeración del molde. ¿vale? Eh, para ello tenemos comandos que nos permiten generar canales de refrigeración de una manera eh, efectiva, ágil y, y dinámica. ¿vale? Eh, tenemos comandos específicos en sí para la creación de, de la refrigeración. La filosofía que utiliza Moldwizard es crear eh, sólidos, para la refrigeración, ¿vale? Digamos que no crea agujeros en sí, crea sólidos, nosotros dibujamos los sólidos, el circuito del agua, los agujeros en sí, y luego esos sólidos lo que hace en X es sustraérselos a las placas en sí, a las placas, a los insertos, a lo que haya que sustraérselo, ¿vale? Ok. Eh, dispone de una amplia biblioteca de piezas estándar de, de refrigeración, ¿vale? Como pueden ser históricas, pues, eh, pozos etcétera, conectores, ¿vale? Y luego tiene un, un, un comando para la incorporación automático de, automática de componentes, ¿vale? Yo puedo imaginaros, yo agujereo una placa, le hago todos los agujeros de la refrigeración y mediante un asistente le digo por dónde va a fluir el agua dentro de esos agujeros y él automáticamente detecta Dónde ha de poner eh, tapones, dónde ha de poner tapones intermedios, dónde ha de poner pozos, ¿vale? Y me los incorpora directamente al proyecto, tirando de la biblioteca parametrizada de piezas estándar de refrigeración. ¿Vale? Ok. Eh, vale. Eh, digamos que hemos visto uno, dos, tres. Este sería el quinto grupo, ¿vale? Herramientas de molde. ¿Vale? Son, es un grupo de comandos orientados al diseño del molde, diseño CAD, que entre otras cosas nos ayudan a crear geometría de sólidos y superficies. Son comandos que bien igual existen en, en licencias avanzadas de, de superficies o de, o de ensambles que no están en una licencia básica, pero que sí que las incorpora este, este módulo de, de Mold Wizard, ¿vale? eh, También tiene comandos para gestionar eh, atributos, eh, comandos para... Para, para diseñar insertos del molde parametrizados etcétera vale eh, comandos digamos macros eh, macros para la, para la creación de de, de, de parches insertos luego, luego os los puedo enseñar también algún un par de comandos de estos interesantes vale ok eh, también tenemos un verificador de interferencias estáticas ¿Vale? Si realmente existen eh, interferencias entre componentes o, o si el ajuste entre componentes es el adecuado, si, cuántos componentes eh, se están, existe contacto entre ellos, eh, creando los grupos por atributos, eh, mírame las placas con la tornillería, si existen eh, interferencias, mírame. Todo esto lo podemos gestionar mediante un verificador de interferencias estáticas. ¿Vale? No obstante, también tenemos un simulador o, digamos, un verificador de, de, de colisiones eh, eh, dinámicas. ¿vale? Nosotros podemos programar el movimiento del molde mediante un modelo cinemático ¿okay? y, y a partir de ahí en X se encarga si dentro de esos movimientos y de ese funcionamiento del molde existe algún tipo de colisión. ¿vale? O simplemente para ver realmente cómo funciona el molde, enseñárselo a un cliente, etcétera. ¿Vale? Ok. Eh, todo esto para el tema de la documentación también dispone de plantillas de, de dibujo en plano que podríamos también nosotros eh, personalizarlas, ¿vale? Y, y esto sería un poco lo que nos ofrece el módulo de diseño de moldes, Moldwizard. No obstante, tenemos otros módulos muy enfocados también al diseño de moldes como puede ser el módulo de diseño de, de electrodos, ¿Vale? Eh, dentro de este, de este módulo de diseño de electrodos, eh, tenemos bibliotecas de loguas eh, tenemos, tenemos herramientas que nos facilitan el, la creación del negativo, digamos, de la pieza, o sea, de la pieza, bueno, de la pieza no, negativo, digamos, de, de, de la pieza a mecanizar, ¿vale? No de la pieza cliente, ¿vale? Eh, también dispone de un comando para gestionar atributos, eh, asistentes para creación de, de planos como podemos ver aquí, diciéndonos en, en, en X y dónde se encuentra el electrodo, cuántos electrodos hay, nos gestiona un poco todo el tema de, de, de los electrodos, tanto documentación, tanto CAD como documentación, como información para, para la erosión, ¿vale? Okay. Eh, y otro módulo también muy enfocado a lo que es el, el diseño de molde se llamaría el Easy Fit, ¿vale? Eh, es un módulo aparte también, eh, eh, tira del motor de moldex 3D, que es un programa, no sé si lo conocéis, es un programa de, de simulación de, de, de llenado, de, de, llenado de, de pieza plástica, ¿vale? Y lo, lo que nos hace es eh, dándole nosotros pues todas las entradas, la dirección de desmolde, de, de moldeo de la pieza, eh, los bebederos, pues nos analiza un poco pues todo lo que todos los parámetros de, de, de inyección de, de la pieza en sí. Luego os lo enseño si, si queréis y, y, y lo vemos un poco, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que es lo que ha sido el PowerPoint, lo que ha sido la presentación. De todas formas sí que me gustaría enseñaros un poco el programa. Vale, eh, tenéis ahí mi correo, arroba, grupo, ahí ese punto es Cualquier duda, cualquier cosa, cualquier inquietud, no dudéis en, en escribirme, ¿vale? Ok, voy a pasar directamente a lo que es el eh, NX, al programa, ¿vale? Para que le echéis un ojo. Ok. Vale, digamos que esto sería el, el programa. Sí, lo que voy a hacer es, voy a abrir... Una pieza. Creo que lo tengo aquí en el escritorio. Está aquí. Está aquí. Vale. Vale. Esta es la pieza que estábamos viendo en la, en la presentación, ¿vale? Eh, simplemente lo que quiero es que veáis es el son los comandos que los comandos principales que os había enseñado antes de, de verificación de pieza imaginaros que esto es una pieza que nos, da el, que nos da el cliente, ¿ok? Yo tengo que analizar si realmente dispone de contrasalidas, si los desvejeos están correctamente dados, etcétera, ¿vale? Ok, eh, un segundo. Vale, vale. Eh, para eso dispongo de estos comandos de aquí que os había explicado antes, validación de la pieza, ¿ok? Lo primero que voy a verificar es, voy a decir que me calcule... En la dirección de desmoldeo Z, el producto este, y que me haga un cálculo de, de las regiones en sí. ¿vale? Se lo está pensando un poco, ya me ha hecho el cálculo, y él lo que sí que me está detectando es que existen, me agrupa por, por límites de ángulo de desmoldeo distintas caras. Yo os voy a dar color para que las veáis mejor. Vale. Me está diciendo que las caras azul, y azul, y azul, digamos, un poco más oscuro, pertenecen a desmoldeos negativos, ¿vale? Y que las caras amarillas y naranjas pertenecen a desmoldeos positivos, ¿vale? No obstante, también me dice que tenemos 44 caras verticales, ¿vale? Que aquí las podemos... Aquí las podemos ver, como son estas de aquí. Estas serían caras verticales que tenemos en el diseño vale Y si, si os fijáis aquí abajo, también nos dice que tenemos eh, áreas de corte sesgado. ¿Qué son áreas de corte sesgado? Pues, contrasalidas. Eh, zonas que bien pueden tener desmondeo positivo o negativo, pero que hacia ninguno de los dos lados eh, sale la pieza libremente. ¿Ok? De tal manera que nosotros también podemos identificar dichas caras. ¿Vale? Ya me está archivando el, el programa, que aquí lo que tenemos son cuatro zonas con contrasalidas. Y espera, hay una más y, y una más aquí. ¿Vale? Mira, también detecta que la A, esta de aquí del mecanizado, hay algo, hay algo raro, alguna contrasalida, alguna cara tiene algún desmoldeo negativo. ¿Vale? Ok. Ok. Si me fijo, vale. Me estoy fijando que esta, esta cara, veis que es azul tiene un ángulo el ángulo de desmoldeo se lo han dado al revés vale y que las demás caras son, son verticales esto realmente habría que corregirlo vale mediante el comando de desmoldeo habría que corregirlo vale eh, podemos identificar el NX automáticamente le puede dar región él a su criterio vale que tendremos que tendremos que verificarlo ¿vale? regiones de las naranjas, digamos, que las pasas a las regiones de la cavidad y las regiones de núcleos a las azules, no obstante, nosotros podemos verificar dichas caras, ¿vale? yendo cara por cara. Ya me está diciendo, por ejemplo, esta cara que tiene un desmoldeo de 0,5 grados. ¿vale? Si nos vamos a esta, pues supongo que tendrá parecido 0,5. Si nos vamos a esta, tiene un grado. ¿vale? Podemos ir cara por cara verificando el... esquinas vivas también. ¿vale? Mira, ya nos está diciendo que tenemos tres filos. ¿Vale? Mira, aquí hay filos, ¿vale? Me está encontrando los filos que tengan menos que eh, que sea que tengan un filo menor de 45 grados. Yo esto lo puedo cambiar y poner el filo que yo quiera, ¿vale? Me está diciendo que aquí me está avisando de que tenemos un filo que, que bueno, que hay que ser consciente de ellos. Que luego la pieza en sí del, del molde, pues, pues, va a tener ahí probablemente un problema, ¿vale? A la hora de desmoldear o, o muy propensa a que se rompa o... Bueno, de eso seguramente que sabéis vosotros más que yo. ¿Vale? Ok. Imaginaros la pieza, soy consciente de que, de que, de que es una pieza, de que es una pieza fabricable, he analizado las contrasalidas, determino que, que voy a meter unas correderas en esas contrasalidas, y, y bueno, imaginaros que el tema de la A esta, luego tengo solucionado. ah, y el tema este de aquí también me marcaba las contrasalidas pues determino que ahí va iba a haber un, un expulsor inclinado. ¿vale? Entonces, me dispondría a realizar ya el, lo que es el, el proyecto de molde en sí, ¿Vale? Inicializaría el proyecto, ¿vale? tengo distintas plantillas, voy a elegir, tengo una, tengo una mía, ¿eh? pero bueno, elijo la, directamente la de, la de MoldWizard, Wizard ¿vale? y automáticamente le voy a decir que me lo crea ya, que me creía lo que es el árbol, eh, el árbol que tiene predefinido esa, esa plantilla en sí. ¿Vale? vale. Como veis, ya me ha creado aquí un árbol con un grupo de figuras, componentes, parte de inyección, parte de la refrigeración, ¿vale? Expresiones en sí que va a utilizar en el, en el diseño, ¿vale? Y lo que voy a trabajar es directamente en la, en la partición de, de la pieza, del, del molde. ¿Vale? Lo que voy a crear son la parte, la, la superficie del lado fijo y la superficie del lado móvil. ¿Vale? Eh, ok Voy a darle aquí a, a verificar las regiones de nuevo Le voy a decir que me lo calcule solamente para que me identifique las regiones ¿Vale? Le voy a decir que me identifique las regiones, que me las pinte ¿vale? Le voy a decir que me las oculte lo que haya identificado Porque seguramente hay partes de la pieza que no ha sabido identificarme ¿Vale? Y específicamente son estas zonas donde sí que había contrasalidas ¿Vale? Pues directamente me las voy a llevar a la parte del núcleo, ¿vale? Las estas de aquí me las llevo a la parte del núcleo. De tal manera que de esta manera ya tengo cero caras indefinidas, ¿vale? Y todas las tengo definidas mediante región cavidad y región del núcleo. Perfecto. Vale, no obstante, veis que me ha identificado también todos los bucles internos esos que decíamos donde tendríamos que crearnos nuestras, nuestros parcheados, ¿vale? Tenemos bucles internos y aristas de separación que serían lo que rodea la pieza en sí, ¿vale? Ok, aceptamos. Vamos a crearnos esos parches que decíamos que, iba, que están conformados por los bucles internos. Al fin y al cabo, en X, ¿qué es lo que hace? Se va a todas las fronteras de colores y todas las fronteras de colores me las intenta cerrar mediante un parche, le voy a decir que me, que me busque todas esas fronteras en todo el cuerpo en sí, me ha identificado 12 bucles, ¿vale? le voy a decir que intente reparar menos todos. Ahí está creando todas las superficies de parche. ¿Vale? Y me está diciendo que ha fallado al parchar todos los bucles. ¿Vale? Veremos a ver cuáles han fallado. Mira, Aquí tenemos dos zonas, este el bucle 1 y 2 que me está marcando aquí, que no ha sabido parchearme. ¿vale? El resto sí que ha sabido parchearme. ¿vale? Okay. Pues no nos queda otra que crearnos los parches nosotros manualmente. ¿vale? Pero sí que nos vamos a ayudar de comandos de, de CAD específicos en, en, este, en, este diseño de, en, este, en este módulo de diseño Mulder. vale. Para eso me voy a ayudar de... De un comando que se llama reemplazar sólido, le voy a decir que me creo un sólido reemplazándome por esas caras. Vale, Porque que ahí, aceptar. Me voy a ayudar ahora del, del sincrónico también para voy a ayudar del sincrónico para reemplazar esta cara. esta cara por esta, aplico y esta cara, un segundo, que no me ha cogido. esta cara por esta. Ok, ya digamos que tenemos un sólido. A ver, esto es una, esto es una manera que proponemos en eh, NX que funciona bastante bien para crear eh, para crear parches. Vale, NX lo que nos propone es créate un sólido. Que los sólidos son mucho mejor eh, eh, se trabajan mucho mejor que lo que son unos cuerpos laminares y a partir de aquí ya te extraes las láminas y te creas el parche. Vale. Eh, lo que voy a aprovechar sé que este eh, que es una, es una pieza simétrica me voy a crear lo que es el, la la simetría de este cuerpo ¿vale? ok y me voy a disponer ahora a crear el a crear el parche ¿vale? recortar la parche a región también es un comando de Mold wizard que directamente le digo que me recorte este con la pieza y la pieza que me quiero quedar es esta, que me lo identifique como una parche como, una, como un parche en sí ¿vale? y ya tendría aquí el parche creado Vale, y le voy a decir lo mismo que me haga con el otro. Esto, esto, y con la parte que me quiero quedar es esta. Vale, perfecto. Ya tendría todos los partes creados. Ok. Le voy a decir ahora a NX, estoy yendo en orden, como veréis. Le voy a decir ahora a NX que me cree, que me extraiga las regiones esas que luego va, va, va a coser, tanto al lado fijo como al lado, como a la superficie del lado fijo, como a la superficie del lado móvil. ¿vale? Que sería este comando de aquí. Le digo que me cree las regiones y que me cree las líneas de separación. ¿No existe ninguna cara indefinida, Perfecto, a aceptar. Ok, y ya lo que crearía es lo que es la sábana de, de fuera de partición. Vale, para eso tenemos otro comando. Lo que sí que le voy a decir es que me cree unos segmentos que me delimiten zonas de la, de la pieza, ¿vale? Que serían unos segmentos que me iría aquí, otro segmento aquí y otro segmento aquí, y otro segmento aquí. ¿vale? De tal manera que ya dispongo de cuatro segmentos de separación. ¿vale? Y automáticamente, este mediante extrusión, este mediante plano limitado, este mediante extrusión, y el otro mediante plano limitado, me crea la superficie de... Me crea la superficie de, de partición. Okay. Ya tendría mi superficie de partición creada, no obstante, me puedo ir al árbol de, de, de separación y de esta manera ver un poco lo que es, ¿vale? Mis superficies, las superficies que luego coserá para recortar la cavidad y las superficies que luego coserá para recortar el núcleo, ¿vale? Solo me quedaría recortarlo. Me voy aquí a definir las, definir las regiones, le digo que me cree todas las regiones. Y automáticamente, vale, aquí me ha creado la región del, del lado fijo. Y aquí me ha creado la región del lado móvil. Perfecto. Directamente me iría al ensamble padre. Y ya tendría creados lo que son las, el punzón y la cavidad. ¿Vale? Esto sería, por un lado, la, la creación del punzón y la cavidad. Eh, sí que tengo preparado también un molde hecho, que lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos, para que veáis, la cavidad y el molde. Ya lo enseño con la pieza, me voy a quitar la pieza, vale, para que veáis la, la cavidad y, y el núcleo. Y el punzón. ¿Vale? De todas formas, tengo el molde hecho. Voy a cerrar la pieza en sí. Pieza de componentes. No quiero guardar. Y voy a abrir. Mira, lo tengo aquí. Y voy a abrir el molde en sí. que es el molde en sí. Y solamente quería enseñaros de aquí, pues un poco lo que es el visualizador de ensamble. Bueno, ya hemos visto que el ensamble en sí, pues está hecho como como el diseñador lo ha querido hacer, ha querido distribuir su, su ensamble, ¿vale? Aquí tenemos una, un subensamble que dice molde, donde tenemos parte fija, parte móvil. Pero aunque yo oculte la parte fija y la parte móvil, tenemos una serie de componentes que no pertenecen a parte fija, parte móvil, sino que pertenecen a, a grupos de figuras, pertenecen a expulsión, a refrigeración… Bueno, realmente ¿Nos da igual todo esto? Bueno, nos da igual. No nos da igual, pero a la hora de visualizar nos agiliza bastante el tener un, un visualizador de por, por tipo de componente, ¿vale? Yo puedo ocultar parte fija, parte móvil, ¿vale? Eh, puedo visualizar solamente la pieza si quiero en sí. Visualizo solamente la pieza. Imaginaos que quiero visualizar la refrigeración de la pieza sin los componentes en sí, ¿Vale? sin los pozos tampoco, ¿vale? aquí vemos el recorrido de la refrigeración, podemos ver también con las correderas y los expulsores inclinados, sin los expulsores inclinados, fuera, aquí vemos las correderas, cómo se comportan, ¿vale? eh, quito las correderas, vemos el tema de, lo, de la expulsión en sí, ¿vale? bueno, como veis, está todo son todos los componentes tienen un atributo que es tipo de componente y mediante ese tipo de componente yo visualizo o no visualizo determinados componentes del molde. ¿Vale? Ok. Y un poco, por último, quería enseñaros también la validación dinámica del molde. ¿Vale? Nosotros podemos, gracias a un modelo cinemático introducido en, en, el, propio, en el propio módulo, nosotros podemos programar el molde de tal manera que vemos un poco cómo es el funcionamiento del, del molde en sí vale nosotros vemos veremos aquí bueno estamos viendo, hemos visto cómo las correderas han salido vale creo que bueno podemos ver yendo paso por paso vale ahí vemos no sé si veis cómo las correderas se mueven ¿Vale? La corredera abre y luego veremos cómo, a un poco más, cómo expulsa. ¿vale? Vemos que la pieza expulsa, que el, el expulsor inclinado también se va desplazando y que luego vuelve sin ningún problema. ¿vale? La pieza ha expulsado correctamente. Un segundo. Lo vamos a ver aquí. Vale. Vemos cómo también ha librado la, la corredera en sí. Digamos que la largura de, y la inclinación de la columna inclinada es la suficiente y que la pieza sale sin ningún problema. ¿Vale? Ok. Esto sería un poco la validación dinámica. Y por último, quería enseñaros también el tema de. El tema del EasyFill. El EasyFill era el módulo que decíamos que iba aparte, es un módulo aparte de simulación. ¿Vale? Y para ello, tengo aquí una pieza. Vale. Vale. Vale, EasyFill. Bueno, NX le traduce relleno avanzado fácil. Traducciones de NX. ¿Vale? vale Digamos que mediante esta pestaña, mediante este módulo, nosotros podemos generar nuestros, nuestros, nuestros canales de, de inyección fría o caliente, ¿vale? Eh, darle una serie de características al plástico, mediante una biblioteca que, la biblioteca que de, de moldes 3D, que está incorporada directamente en el, en el proyecto, y hacer un, un análisis, ¿vale? Todas estas herramientas serían para configurar un poco el análisis, pero luego sí que tenemos el mostrar resultado. Yo aquí lo tengo realizado el análisis y os voy a enseñar un poco el resultado que, que nos da. ¿Vale? Igual tarda un poquito en mostrármelo. Vale, ahí lo tenemos. Por ejemplo, tiempo del frente del fundido. Este digamos que es el, el, el, el análisis que nos daba el, el comando que os he dicho que estaba en por wizard, vale que era un, un análisis muy muy simple pues sería el tiempo del frente del fundido vale que es el primero que me sale aquí vale nosotros podemos ver cómo, cómo va llenando la pieza vale y ya de primeras pues preveemos que en esta zona va a haber una línea de soldadura que es donde se donde se junta el material que en las zonas de abajo aquí en los, en los punzones esos va a haber atrapamientos de aire ¿Vale? Donde tendré que meter una serie de componentes, o viene con el mismo expulsor a la de evacuación de aire, o lo que sea. ¿vale? Okay. Eso por un lado. Vemos que tenemos un montón de información. Bueno, ya nos está dando cuál es el aire atrapado, cuál es la línea de soldadura en sí, donde tenemos las líneas de soldaduras, ya me las marca también. Okay. Eh, si el ángulo de encuentro de la línea de unión. ¿Cuál es? Mediante un rango de colores, ¿vale? No es lo mismo que se enfrenten dos, dos flujos de, de material a, a 180 grados que, que, que un poco inclinadamente, ¿vale? Ok, la temperatura de la línea de unión, con las contribuciones de, de entrada, ¿vale? Aquí vemos que como tenemos cuatro piezas, pues la contribución de entrada es 25% cada pieza, pero imaginaros que tenemos una pieza con distintas entradas, pues, pues ya nos estáis... Diciendo que qué entrada está inyectando más material que otras, lo ideal digamos que sería que todas las entradas inyectaran el mismo material, ¿no? ¿Vale? Pues un poco nos gestiona un poco también la contribución de entrada de cada uno, bueno, esfuerzos cortantes, velocidades de corte, ¿vale? Muy importantes para degradación de material o no, ¿vale? Eh, densidades, eh, temperaturas máximas, máximas contracciones volum, volum, volum, volumimétricas, ¿vale? Eso por el tema del llenado, el tema de compactación, también nos analiza, pues, aquí puede ser interesante, pues, indicadores de rechupe. Si el desplazamiento del rechupe en sí, pues mira, vemos que tenemos aquí unas zonas eh, eh, verdes, donde el rechupe, pues, digamos que ronda las, las cuatro centésimas. Vale, pues habrá que analizar. Si, si es suficiente para que sea un defecto visual, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, nos da la información de todos esos, de todos esos factores, ¿vale? Eh, A la de la pieza, digamos, deformadas de la pieza, ¿vale? Nosotros podemos ver la pieza original, la pieza deformada, le llama malla deformada, ¿por qué? Porque no deja de ser de un, un elemento, un, una pieza, un, un, una faceta, ¿vale? Un, un mallado. ¿Vale? Incluso podemos exagerar, digamos, esa deformación para que nos hagamos un poco idea cuál es la tendencia de la deformación de la pieza, si arquea, si no arquea, ¿vale? Ok. Eh, y bueno, y por último también tendríamos pues todas las gráficas de... a ver si me marca las gráficas... sí, pues las gráficas de... por ejemplo, aquí tenemos las gráficas de presiones, ¿vale? La presión que, tiene, que se debe ejercer en el bebedero, ¿vale? Eh, gráficas de, de fuerza de cierre, pues para saber qué tipo de prensa necesitamos para que no se nos abra el molde en el proceso de inyección, pues 80 toneladas, lo que sea, vale. Y bueno, esto es un poco, esto es un poco lo que es el, lo que quería enseñaros, vale.